Ay, yo no sé cómo es. ¿Cómo se llamaba el joven? Ey, eh, Ay, no diga nada, no digas nada, coño, no diga nada. Ay, hay es que decir que No digas diga, nada, coño. No Ay, no coño. ¿Ustedes saben quién fue que lo mató? Ay, yo no sé. Pues yo no vivo aquí, yo vivo la capital. A ustedes mataron a otro familiar. ¿Qué esperan ustedes como familiares? Nosotros queremos justicia, que no se quede así esto, eh, que son los muchachos inocentes, que no se meten con nadie. Y eso andan acabando con, con la juventud de aquí y se matan y matan. Y eran estas personas que cometieron este hecho? Le dicen el mi sobrino al que lo mató a ellos. ¿Cuántos eran ellos los matadores? Dicen que era uno y andaban una pasola.